del Señor que está en los cielos. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y ver una retransmisión de este programa en nuestro canal de YouTube, arroba Diálogo Matutino. Muy buenos días, Luciana, ¿cómo estás? Buenos días, Hugo, yo me siento genial y buenos días, por supuesto, a toda esa teleaudiencia hermosa que se ha levantado con el pie de lucha, con nuevas energías, con nuevas vibras para recibir un fin de semana cargado de emociones y esperemos que de nuevas noticias. De manera muy especial, quiero agradecer a todos esos televidentes de Diálogo Matutino que a las 5 de la mañana me han puesto un mensaje de felicitación y yo me he quedado sorprendida porque... ¿Entiendes? Como que el, como me ha cogido el público y de las 5 y 6 de la mañana me ha sorprendido de manera muy grande. Así que yo les doy las gracias a todas esas personas que se han tomado un poquito de su tiempo para felicitarme. Muchísimas gracias. Muchas felicidades, Luciana, nuestra compañera Luciana, que anda muy hermosa hoy con su pelo negro, que le cae muy bien y su pintalabio rojo. Pues queremos felicitarte también desde aquí, desearte larga vida y mucha prosperidad. Ahí está la canción de cumpleaños. Gracias a nuestro querido máster, Oliver. Te deseamos un feliz cumpleaños a nombre de todo el equipo de Diálogo Matutino, incluyendo a Ricky, nuestro camarógrafo, y Oliver Santos. Así Muchísimas que, gracias. Bien. Y ahora, después de desearle un feliz cumpleaños a nuestra compañera Luciana, pues vamos inmediatamente a iniciar nuestro programa con nuestra frase del día de hoy. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice: No temas, yo te ayudo. Isaías 41, 13. Dice: Yo, Jehová, soy tu Dios quien te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas que yo te ayudo. Dice el Señor que no temas a nada, que Él está contigo y Él te ayuda. Eh, y antes de pasar a nuestras económicas, pues darle las gracias a todos esos televidentes que desde muy temprano también están felicitando a nuestra compañera Luciana Henseler. Mira, te digo que no sabía que tenía tanta gente. O sea, yo me levanté y cuando cogí ese WhatsApp, eso estaba explotándose de personas, que más adelante diré sus nombres para enviarles sus saluditos. Muy bien. Y con esto, pues, pasamos a las económicas del día de hoy. En el día de ayer en los mercados internacionales, el, o, la onza de oro Troy aperturó las operaciones a 1,277,50 y cerró a 1,276 dólares con 80 centavos. La libra de plata se cotizaba en el día de ayer a 16,620 dólares la libra y cerró a 16,624 dólares la libra el cobre por su parte se cotizaba a 2956,50 con 50 y cerró a 2959 con cero centavos en el petróleo el barril del petróleo ya estamos respirando está bajando y vemos que en el día de ayer cuando aperturaron los mercados internacionales el barril del petróleo, el West Texas Intermediate, se cotizaba a 49 dólares con 88 centavos el barril y cerró a 49 dólares con 98 centavos el barril. El gas natural, por su parte, en el día de ayer, cuando aperturaron las operaciones, se cotizaba a 2,934 y cerró a 2,000. 940 dólares el metro cúbico con esto pues cerramos nuestro segmento de las económicas del día de hoy y Luciana pues hay muchos temas de trascendencia nacional e internacional que están ahora mismo copando en los medios locales, nacionales y de redes sociales hay que darse cuenta lo fácil que nosotros los dominicanos pues nos entretenemos o no nosotros los dominicanos sino lo fácil que los medios de comunicación pues son los que trazan la pauta de cuáles son los temas que habrán en carpeta no sé si tú recuerdas cuando se llevó a los medios de comunicación el tema haitiano empezaron a buscar haitiano, temo haitiano, temo haitiano. buscando haitiano buscando haitiano cuando, eh, cuando era el tema de Odebrecht, era Odebrecht, era Odebrecht, era Odebrecht. Y continúan los operativos de los más sin embargo no se habla de eso. Exacto. Eh, el caso de Emily Peguero, el caso de Percival, el caso de los, de los hermanitos Mocano. O sea, siempre eh, la opinión pública tiene un tema de morbo que es sonar. Y todo sigue siendo un problema, que es lo que más nos preocupa. Pero fíjate cómo los temas principales nacionales, la población misma, que es la más afectada, no se empodera de ellos. Por ejemplo, aquí en La Vega, eh, se empoderaron del tema del Morillo King. Los medios de comunicación, que no fue la gente, los medios de comunicación. Dos días. Se vino el director de la OISOE, se habló de que se iba a terminar, en este mes es que se va a terminar, en, en octubre. Supuestamente. Vamos a ver si se en este mes. ¿Cómo? ¿Del año que viene? Sí. Entonces, pero fíjate cómo el tema de la UAS, que es un tema que afecta directamente a usted que nos está viendo, si es joven, y a sus hijos, si usted es una madre de familia. Fíjate cómo nadie quiere profundizar en ese tema. Y a los hijos de sus hijos. Correcto. <risa> es un problema de trascendencia, porque hay que demasiadas escuelas, pocas universidades públicas. Entonces, ahí precisamente por este tipo de temas, Luciana, es que y tú dices, ¿cómo yo uno ese tema? Con la ley de partidos. Te voy a explicar. Cuando inicia la campaña electoral, el, el ciudadano es un ciudadano populista. Por ejemplo, tú aspiras a regidora, senadora, diputada, y tú vas a tu municipio, a tu localidad, y los municipios son los primeros que dicen, ah, tú estás aspirando, Luciana, ¿qué tú me traíste? ¿Qué tú me vas a dar? Dime ¿qué, qué hay para mí, para yo votar por ti. Entonces, para, para tú poder recaudar fondos, tienes que ir a la UNFU, donde no necesariamente a la, a la universidad directamente. Pero de los sectores que financian esos proyectos, eh, UCATESI, eh, tiene que ir a los principales colegios, donde los principales empresarios, los que mueven el dinero aquí en La Vega. Y si ellos no te apoyan, entonces mucha gente busca dinero en sectores oscuros. Eh, bancas de apuestas, que no son oscuros, pero eh, plantas de gas, plantas de combustibles. Entonces, cuando tú eres elegida, Mediante ese apoyo económico que te dieron esos sectores económicos, tú no puedes morder la mano que te dio de comer. Entonces, tu compromiso legislativo no es con los que votaron por ti, porque hay una gran parte de esos que votaron por ti que no fue que votaron por ti, que fue que tú le compraste el voto. O sea, hay dos tipos de compromiso. Compromiso económico y compromiso moral y o social. Entonces, cuando un diputado que tiene que buscar, un diputado, Luciana, el día de las elecciones tiene que buscar 5 millones de pesos para poder ganar las elecciones, cuando un diputado el día antes de las elecciones, lo que le llaman en política la logística, tiene que poner en la mano de los principales dirigentes de su partido la logística, entonces esa logística se distribuye entre 100, 200, 400 y 500 pesos por voto. De la gran mayoría. Entonces, esa gran mayoría, con ese apoyo masivo, empujan a una minoría. ¿Por qué? Porque aquí el dominicano vota por el que va a ganar. O vota por el que le dicen que tiene que votar. Porque nadie investiga ni, ni valora tu discurso, ni lo que tú estás proponiendo, ni lo que tú tienes que ofrecerle a tu sector y a tu comunidad. A la gente realmente no le interesa eso. A la gente lo que le interesa es, bueno, cuántas canastillas para mujer embarazada nos dieron. ¿Cuántos sopados se hicieron en diciembre? ¿Qué dieron el día de la madre? ¿Dios juguete el día del Niño Jesús? ¿Qué dieron para el Día de los Padres? Eh, no, para San Valentín. Hambriento, hambriento. ¿Qué dieron para San Valentín? ¿Y qué me dieron el día de las elecciones? Eso es lo que a mí me interesa. A mí no me hablen de más nada. Entonces, cuando en contabilidad, en finanzas, cuando hay un intercambio de dinero, eso es una transacción económica. Entonces, cuando yo te doy un dinero, una dávida, a cambio de que tú me apoyes, me des tu voto, lo que hubo fue una transacción. Yo te compré tu voto. Entonces, ya yo no tengo ningún compromiso moral ni social contigo, porque me costó mucho esfuerzo y dinero poder convencerte. Entonces, ahora, en los sectores que me dieron ese dinero a mí, yo tengo que reponerle ese dinero para que en las próximas elecciones también puedan volver a apoyarme. Y así es que la República Dominicana se ha venido desarrollando periodo electoral tras periodo electoral, después se podría decir, esto, esto es un sistema que lo instauró Balaguer en la República Dominicana a través de la fundita, de la entrega de multidepartamentos, de, de Inespre. Y la República Dominicana se ha quedado con ese sistema populista. Lo que sí, Hugo, tenemos toda la calidad para poder decir que hacen falta personas que sean emprendedoras en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque dicen por ahí que un emprendedor es aquel que da un paso adelante sin temor a caer. Y si cae, simplemente levantarse y seguir caminando. Pero ¿qué sucede? Todo negocio trae riesgos. Nadie quiere enfrentar los riesgos. Fíjate en este caso de la ley de partidos donde muchos políticos que deberían de defender una posición porque supuestamente tienen que tener una voz. Ellos prefieren que se haga lo que el otro quiera. porque es más fácil? Porque yo no me voy a buscar un problema con fulanito que prefiere un patrón abierto. O no me voy a buscar problemas con fulanito, que tiene un patrón cerrado. Entonces, ¿qué pasa? Me mantengo neutro. ¿Y qué sucede en esa neutralidad? Que demuestro mi debilidad política y social. ¿Qué estoy demostrando? Que no tengo voz. Entonces, Entonces tú hablabas un día que las personas deben estar o frías o calientes. ¿Que lo tibia? Lo Hasta Dios lo vomita entonces es una posición que nosotros debemos de tener quizás nosotros como pueblo somos los que debemos de llevar esa decisión y decir bueno me interesa esto o quizás se debiese de hacer de esa forma que sea el pueblo quien elija y no el mismo grupito por ejemplo mira mira cómo eso se pone de manifiesto mira un simple ejemplo la ciudad de san francisco de Macorís a pesar de que es una ciudad menos productiva más pequeña le, Ellos son empoderados. Le lleva más de 10 años de desarrollo a la, a la Vega, San Francisco de Macorís. Que son gente con decisión, con gallardía. Tiene cine, tiene plazas comerciales. Ahí hay de todo. Ahí hay de todo. Aquí, ¿qué tenemos aquí? Tenemos licor store para que los jóvenes se vayan a beber. Tienda de juca Tienda de juca. o sea eh, la, el, Y no es tan mal que emprendan eh, el negocio que quieran emprender. Pero que desarrollen la ciudad. Entonces, mira, por ejemplo, en el caso de los legisladores particularmente, la divi mira cómo se divide geográfico y demográficamente. Cada sector o cada circunscripción tiene representación en, la, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, con un diputado. Por ejemplo, en La Vega tiene dos circunscripciones, la circunscripción 1 y la circunscripción 2. La circunscripción 2 le pertenece a Jarabacoa. La circunscripción 1 le pertenece al municipio de cabecera de La Vega. No, a Jarabacó y Constanza es la 2. Entonces, la circunscripción 1 tiene varios diputados y que esos diputados pues están divididos geográfico o demográficamente en X sectores. Entonces, se supone que ese diputado, en compañía de un regidor que también tiene una representación en la sala capitular del ayuntamiento, eh, son los que representan a ese sector por ejemplo el sector de, de Palmarito el, el diputado y el regidor de ese sector son los que representan ese sector vaga la redundancia y el senador es quien representa a la provincia en el senado el alcalde es el gobierno local de la, del municipio entonces por ejemplo yo como gobierno local ¿cuál es mi función, cuál es mi responsabilidad? Cuando tú eres la cabeza de familia, ¿cuál es tu responsabilidad? Asegurarte que todos tus hijos estén bien, que todos tus hijos tengan buenas posibilidades de estudio, que, tengan, que la casa esté bien organizada, que haya oportunidad de desarrollo, que haya ley, que haya orden. Es el trabajo del alcalde, es el trabajo del padre de familia. Entonces, ¿qué hace un padre de familia? Cuando quiere que sus hijos vayan a buena universidad y no tiene cómo costearlo, trata de gestionar una beca, pide ayuda, pide esto. Entonces, eso pasa lo mismo. Por ejemplo, esta provincia debería, por ejemplo, el alcalde y el senador estar recorriendo sectores empresariales de, distintos, de distintas provincias y de distintos países tratando de buscar apoyo para desarrollar, por ejemplo, y explotar el turismo de los parques tenemos una de las catedrales más viejas de América, tenemos la Ruta de la Fe, tenemos Somo, el somos carnaval, la ciudad de las primicias. Tenemos el carnaval, tenemos un sinnúmero de cosas que nosotros turísticamente no podemos explotar. Muy bueno que tú acabas de mencionar eso, porque hay muchas personas que no saben que somos una de las ciudades, de las primeras ciudades fundadas en la República Dominicana, y por eso somos La Vega. Culta y carnavalesca, pero también la ciudad de las primicias. Por eso se nos dice así. Entonces, una ciudad que lleva tantos años, mucho más años que las otras, no se puede mantener estancada. Entonces, ¿cómo tú extrapolas eso? Entonces, tú dices, bueno, el, el grupo de representación que nosotros tenemos, a pesar de que son de diferentes partidos, pero representan una misma ciudad, una misma provincia. Entonces, no se ponen de acuerdo para desarrollar la provincia. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, es que si yo colaboro, o no hay un liderazgo que pueda unir eso. Por ejemplo, eh, aquí vienen muchísimos cruceros al país y específicamente a la ciudad a la, de Puerto Plata y la capital. Nosotros estamos en medio de Puerto Plata y de la capital. ¿Por qué no se gestiona una ruta turística para que esos turistas que vienen vía el muelle a Santo Domingo y a Puerto Plata puedan hacer un tour en Santo Cerro. Se está planeando. ya? Pero, eh, ¿tú sabes ya qué es pasa? Es casi un hecho. ¿Tú sabes qué pasa? Que eh, desde hace mucho tiempo que te escucha planificando muchas cosas. Entonces, por ejemplo, una ciudad pequeña, vamos a promover el turismo interno. Vamos, por ejemplo, a dotar el casco urbano de cámara de seguridad y vamos a desarrollar un paso de peatón de tal hora a tal hora para que la gente vea el centro histórico de la vega o sea no hay un liderazgo, entonces ahí volvemos al, punto, al tema principal que es el de la ley de partidos la mayoría de políticos están en contra de hay dos eh, pronunciamientos primaria abierta, primaria cerrada entonces, ¿qué pasa? el equipo de Danilo Medina y sus asesores están promoviendo primaria abierta, porque ellos dicen que hay que abrir las puertas a que el pueblo, la ciudadanía, pueda tener la oportunidad de expresarse dentro de los partidos. Pero hay un problema, que es que los políticos son sus beneficios que están cuidando. Porque por eso es que dicen, bueno, si yo me le voy a, a Danilo de aquí, no voy a tener los mismos beneficios. Entonces dicen, si yo me le voy a, a Leonel, y los que están en el medio, de más ahí porque los que están de más, deberían de cambiarlo mira, pero inmediatamente si usted no tiene decisión por sí mismo, mucho menos por un pueblo mucho menos por un país así que usted que está ahí neutro no aspire, deje eso no es suyo, no es de usted la política pero tú sabes por qué se da eso Luciana, porque la gente no se empodera tú le preguntas a cualquier joven, no, a mí no me interesa la política pero la política en, en este país es la madre de toda la ciencia eh, la política lo rige todo los precios de la ropa que tú compras, de la comida que tú te comes, del combustible que tú le echas a tu vehículo, las oportunidades de desarrollo, quien tiene que promover con políticas públicas el desarrollo de una ciudad, de una provincia, de un sector, son los gobiernos. Y los gobiernos son los que promueven y motivan mediante la inversión. Mi opinión, el por qué estamos envueltos en esto te lo voy a poner en un tema fácil en el baloncesto superior que inició se dice que los fanáticos más leales son los del parque Hosto. pregúntale a una gente del parque osto si porque gane la matica ellos van a hacer de la matica pregúntaselo ahora qué sucede la unificación de los candidatos a la presidencia ellos no se quieren quedar sin un poquito del pastel entonces no ofrecen no proponen es más fácil unirse a la propuesta de otro en caso de que busca eh, eh, Hipólito Mejía unido con Danilo explícame, son contrarios son competencia, ¿cuál es el deber de él? planificar planificar cambios para la República Dominicana para su posible elección que no sé si nosotros queramos de nuevo Seguir con las secuelas que tenemos desde hace muchos años por nuestras malas elecciones. No, Hipólito se lanza y si hay una división entre el PLD, entre Daniel y Leonel, se atreve a ganar. Porque en este país la gente, mira, ya la gente no recuerda lo, el problema de combustible, la quiebra de los bancos. ¿Quién recuerda es de a eso? Es que aquí lo que estamos pendientes es la rueda y la bichola. Ahora, mi pregunta para ti es que sabes mucho de política. ¿Tú estás de acuerdo con esas unificaciones? lo que pasa es que si tú no te unificas no hay forma de conseguir lo que tú necesitas por ejemplo, hay dos posiciones primaria abierta, primaria cerrada ¿verdad? hay un grupo que representa al el, el expresidente Leonel Fernández yo no Fernández. estoy de acuerdo, si son cerradas, que son cerradas pero que no se estén unificando si son abiertas, que sean abiertas porque no, cada quien tiene que tener competencia para que puedan sentir la necesidad de llevar propuestas buenas no, no, no es que sean unificados, lo que pasa es que como todos los sectores que apoyan primarias abiertas se han conglomerado para tratar de conseguir que eso sea aprobado, y todo, o sea, han coincidido coyunturalmente por ese momento, han coincidido, como es el ejemplo del, del expresidente Leonel Fernández y la mayoría de partidos de oposición. Claro, el expresidente Fernández ha expresado en reiteradas ocasiones que él apoya primarias cerradas, porque primaria abierta es inconstitucional. Y el sector que representa Danilo Medina, más los sectores que han coincidido con él, en el que está Hipólito Mejía, eh, los sectores que apoyan primaria abierta son los sectores jóvenes. Los sectores que apoyan primaria cerrada son los viejos. Los, los viejos que, que quieren que los jóvenes sigan montados en guagua, cagando banderas, pegando afiches, sudando, entregando gorra y dando camisetas. El lío sí. eh, Hugo, que quién le gana la gente de Hipólito y Danilo juntos. O sea... Con la, con, con la misma opinión y su cerebrito... Lo que pasa es que el pueblo mismo no tiene una opinión con relación a eso. O sea, la ciudadanía no sabe lo que quiere, porque la ciudadanía no se ha detenido a analizar ninguna de las dos propuestas. Lo que sí queremos es que ese convenio de abogados que está estudiando, que será lo más factible para el pueblo, tenga una respuesta que sea buena para el pueblo, aunque esperemos que no estén pensando simplemente en ello. ¿Por qué razón? Porque es que de las elecciones, de la República Dominicana, están haciendo un tollo. Cuando uno va, uno no sabe por quién vota, porque fulanito, jala fulanito. Y a veces tú quieres votar por fulanito, pero tú sabes que fulanito no va a hacer nada. Lo que pasa es que la gente no tiene identidad. La gente toma la decisión de por quién Hay votar. Hay muchos que dicen, ¿qué hago con la boleta electoral? pero porque no, tienen, no tienen identidad ah, este no tienen identidad no se preocupan por indagar quién es quién antes de las elecciones el día que van a votar no saben por quién van a votar es que es, es también un deber del político darse a conocer pero, pero que el ciudadano, pero el, el ciudadano tiene la opción de si usted no se dio a conocer no votar por usted en dos días Hugo es que salen a abrazar vieja a besar muchachito y andar por la calle regando salami. Pero, ¿y eso le ha dado resultado a los políticos? Sí. Entonces, mientras te voy a hacer una pregunta. ¿Lo que da resultado, tú lo vas a cambiar? No. Si lo a los políticos a cambiar, le da resultado... No lo voy a cambiar, pero es un problema de ética no, y de funcionalidad humana. Eso es un problema de ignorancia. Porque cuando tú asumes un cargo, tú lo estás haciendo con todo el deseo, de tu superarte, de tu dar lo mejor de ti y de tu saber en tu conciencia que hiciste las cosas bien, sí. porque no es lo mismo cuando tú vas a un examen y lo sí, llevas de pasa? individual, lo la por... satisfacción que se cuando siente, una persona es candidata a una no posición, no hay compromiso moral Hugo, no hay compromiso cuando moral, una persona ¿eh? se lanza a una posición electiva, ¿cómo que gana? no mediante voto entonces la falta de compromiso empieza por el que votó el culpable es el que votó. Ese es el culpable que fue, porque mira qué pasa aquí en la República Dominicana, la gente ve los partidos políticos como equipo de baloncesto. Ah, yo soy de la Matica, independientemente de cuáles sean los refuerzos que trae la Matica, cuál es el dirigente de la Matica, yo voy a apoyar a la Matica. Entonces qué hacen la, la, eh, aquí los dominicanos? No, yo soy de partido. y imp sin importarme de que los candidatos que tienen son buenos, son malos tienen propuesta o no, yo voy a votar por esos candidatos. Y por eso es que le pasa lo que le pasa. Como no. dicen por ahí, por eso es que pasan la vaina. Porque la gente aquí va a votar ciega, la gente aquí no sabe ni por quién está votando. La gente aquí va y vota porque el día de las elecciones le dan 500 pesos. Entonces, eso es lo que usted vale para algunos candidatos, 500 pesos. Entonces, no espere más de ahí, porque eso fue lo que usted pidió, eso fue lo que le dieron. Vamos a escuchar, Luciana, brevemente, lo que opinan los partidos políticos de oposición con relación a la ley de partidos y principalmente el punto de primaria abierta y primaria cerrada. Vamos a escuchar. El presidente del Frente Amplio, Fidel Santana, afirmó que en caso de aprobarse esta cláusula de la pieza, solo permitiría a los partidos políticos intervenir de manera directa en la elección de los candidatos de sus contrarios, destruyendo la institucionalidad del sistema de partidos. Introducir unas primarias abiertas para elegir todos los candidatos presidenciales, congresionales y municipales significaría unas elecciones obligatorias anticipadas nueve meses antes, en el año 2019, en las que participarían miles de candidatos de diferentes partidos. En tanto, el miembro de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, considera que no se puede permitir que los partidos adversarios coloquen en las demás organizaciones a los candidatos favoritos. Indicó que organizar unas primarias obligatorias y abiertas por la Junta Central Electoral saldría costoso, por lo que coincide con el presidente de esa institución, Julio César Castaños Guzmán. La fórmula de primarias abiertas, sin duda, es una fórmula que ahondaría la crisis y generaría un, una situación indeseable. Mientras que Max Puig, presidente de la Alianza por la Democracia, entiende que... Bien, ahí escuchamos un planteamiento de una parte de, lo, de los partidos minoritarios. Miren cómo esa gente se pone en todo de acuerdo. Ahí, en ese grupo, salvo excepciones, sacando el PRM, Ahí no, esa gente no sacó un 3% en las elecciones pasadas. ¿Tú sabías, no tú sabías, Luciana, que el príncipe Karim, el príncipe Karim sacó más votos que los 90% de los partidos minoritarios. O sea que esa gente, si el, si el pueblo votó mayoritariamente por Danilo Medina y el PLD, ¿el PLD que tiene que tomar esa decisión? Vamos a escuchar lo que opinan algunos de los legisladores con relación a este tema. El político del Partido de la Liberación Dominicana anunció anoche que contratará a cinco juristas constitucionales para estudiar si el Congreso Nacional puede aprobar las primarias simultáneas con el padrón de la Junta Central Electoral sin violar la Constitución de la República. Algunos legisladores fijaron su posición respecto a esa decisión. No queremos someter a la aprobación un proyecto... Que pueda mañana ser declarado inconstitucional. Y para que eso no suceda, el liderazgo político de nuestra organización, comenzando con el presidente Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández, y siguiendo por todos sus miembros del comité político, preferimos primero, antes de someterlo, pedir la consulta jurídica. Vamos nosotros a dar nueva vez un compás de espera para ver si definitivamente el PLD decide o no que se apruebe la ley de partidos políticos. Sin embargo, otros diputados consideran que es innecesario analizarlo. De modo que no hay que buscar ningún especialista en materia constitucional, porque eso es el eh, latus sensu, eso solamente hay que leerlo. Los especialistas sobran todas las materias. Que falló la Suprema Corte en función de Tribunal Constitucional, son intocables. Ellos no han eh, eh, ponderado el, la labor que ha venido eh, realizando lo que es el Congreso de la República. Sin embargo, porque hay diferencia entre ellos, entonces se pasa esto a un tema de comisión especial. Ahí escuchamos la opinión de los legisladores. Vamos a escuchar ahora qué opina el presidente de la Junta Central Electoral, el señor Julio César Castaño Guzmán, que no debería opinar para nada. Ese señor debería callarse la boca y no hablar nada sobre este tema porque él es el árbitro de las elecciones. Se supone que el presidente de la Junta en su momento podría llegarle este tema a sus manos y tomar una decisión en un sentido o el en otro. Entonces de por sí ya él se está anticipando, se está adelantando. Por favor, cállese la boca. Vamos a escuchar lo que él dijo. La tan zarandeada ley de partidos seguirá todavía sin aprobarse y es que la mayoría de los legisladores que son del Partido de la Liberación Dominicana aún no tienen definida la línea en la que deberán votar en los artículos que refieren si las primarias de los partidos serán simultáneas y abiertas, sí o no. Ayer, en la reunión del Comité Político del Partido Morado, no se definió qué harán los diputados PLDistas. Acordamos que el partido... Contrate a expertos constitucionales para que analicen, máximo de cinco, si la aprobación por parte del Congreso de primarias simultáneas el mismo día y con un padrón y con el padrón de la Junta Central Electoral, si eso no chocaría con la actual Constitución de la República. Sobre la base de lo que decidan esos expertos constitucionalistas, eh, respecto de la procedencia o no, de conformidad con la constitución de primaria simultánea y padrón de la Junta o no, entonces será la decisión del Partido de la Liberación Dominicana. El afán por definir si es constitucional o no es porque antes ya se había declarado inconstitucional la llamada ley de primarias que mandaba elecciones internas de todos los partidos el mismo día y con padrón abierto. Esa sentencia fue dictada por una instancia elevada entonces precisamente por el que hoy es presidente de la Junta Central Electoral la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional en el año 2005, el día 16 de marzo, unas primarias que eran obligatorias para todos los partidos, una primaria que llamaban a todos los colegios electorales de entonces, que eran 12,400 12 en, 12 en el año 2004, y aparte de eso creaban una situación en la que el dinero de donde saldría la, el, la organización que costaba ese evento la ley tenía un mutis no decía nada y exponía al órgano organizador, a la Junta Central Electoral a una especie de andar pidiendo limona. y mientras el danilismo dentro del PLD afana para que las primarias sean abiertas el sector del expresidente bueno ahí escucharon la opinión del presidente de la Junta miren, como presidente de la Junta el trabajo de él es organizar las elecciones de la manera que la constitución de la república y las leyes del país ordenen. O sea que ese señor no debería tener ninguna opinión con relación a este tema, porque el trabajo de él es no, no es opinar. Y es, ah, es ah, el mí, señor, ah señor, mira, mira, foto, Ruiz ahí, para sí. los que tenían mucho que no lo veían. Sí, él lo está vieron vivo, ahí. Está eh, vivo. Oliver, devuelve muchísimo, ponme foto, para la gente que tiene mucho que no lo ve, lo vean. Fíjense que Fausto Ruiz está vivo, señores. Para los que no lo sabían. Mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlo ahí. ahí. <risa> Saluda el señor el diputado Fausto Ruiz. Miren, lo que te decía era. ¿Ese volteó a Sí. Que el presidente de la Junta Central Electoral, la Junta Central Electoral como órgano rector de las elecciones, organizador, su trabajo única y exclusivamente es organizar elecciones. El primer poder del Estado, el poder legislativo. Los legisladores, el Congreso, son los que hacen las leyes. Si los legisladores hacen una ley, el trabajo de la Junta es cumplir con esa ley, no opinar. No ¡Cállese, bien, presidente es de la que Junta! está diciendo al pueblo lo que va a suceder antes de que suceda. No, no es lo, que, lo que pasa es que él tiene un interés marcado. Él, pero él no es político. O sea, ¿por qué él tiene que tener un interés de cómo sea la primaria si él no es candidato? Si no él es de ningún partido. Entonces, se supone que él no es el mejor candidato idóneo para decidir sobre elecciones primarias abiertas o cerradas. Porque todos los partidos quieren primarias cerradas con su padrón, pero ningún partido tiene padrón. El PRM no tiene padrón, anda inscribiendo gente a lo loco ahora el país completo, sin padrón. Ay mamá. El Partido Reformista tiene dos padrones, una parte que la hizo Kiki Antún y Rogelio Genao a su conveniencia y otra parte la tiene Ito Bisonó. El PLD. Tiene un padrón que lo tiene Félix Bautista guardado en un banco, en una bóveda, y uno lo tiene el sector de Danilo. Y dependiendo cuáles son las elecciones lo utilizan, porque no Oye, es verdad. Ay, Dios mío. No es verdad. decir que nunca hemos sido organizados. Es que no es verdad que el PLD tiene 2.3 millones de miembros en su padrón. Ese padrón lo han abultado varias veces. Ahora... Hay gente muerta. Mira lo que dice Milton Rey Guevara, que es el presidente del Tribunal Constitucional que esa debería ser la postura del de presidente de la Junta. Vamos a escuchar las opiniones a favor y en contra que tiene la ley de partido y sobre todo lo que dice Milton Ray Guevara. Mientras el Partido de la Liberación Dominicana deja en manos de una comisión de juristas el determinar si las primarias abiertas y simultáneas son inconstitucional o no, el presidente del Tribunal Constitucional quiso ser prudente y no opinar sobre este aspecto que mantiene el proyecto de ley paralizado. Y después del Congreso, si hay un ciudadano con interés legítimo, jurídicamente protegido, puede incoar un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero... Hasta ahora no sabemos de eso y es mejor que los acontecimientos sigan. Pero esas sentencias que se visto magistrados ya con esto no se da por contado. No yo, no, yo no puedo decir eso porque yo estaría fijando una posición sobre un tema que eventualmente puede llegar al tribunal. También tratamos de conocer la opinión del consultor jurídico del Poder Ejecutivo al respecto, pero también apeló a la prudencia. Sería imprudente de mi parte, en esta circunstancia, opinar sobre ese tema como consultor jurídico. No, porque se ha abierto una búsqueda de opiniones eh, con relación a expertos y yo prefiero esperar que ellos... Entonces, mi exhortación, usted que no está viendo, a, analice lo que más le conviene a usted. Prudencia y ética sobre todo. Por ejemplo, ¿qué es lo que quieren muchos partidos? Padrón cerrado para ellos candidatearse y ellos hacer un listado de gente que puede votar a favor o en contra de ellos que es lo que plantea otro grupo que los partidos presenten candidatos y que el pueblo se exprese que el pueblo diga cuál es el candidato de su elección yo creo que eso abre las oportunidades dice la gente no lo que pasa es que si tú eres senador o tú eres diputado o tú eres alcalde tú puedes influir más pero si tú eres alcalde tú tienes más poder de influir en una membresía de tu partido más pequeña con trabajo que influir en una ciudad completa o sea el padrón cerrado es más fácil de manipular que el padrón abierto. Así que lo dejamos con esta reflexión y nos vamos a una brevísima pausa. Y cuando regresemos vamos a escuchar este audio de este señor, lo que dijo antes de suicidarse y después de haber suicidado a su pareja. En este país, los accidentes de tránsito y los feminicidios van a acabar con nosotros. No se vayan.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 Por la calidad integral del sistema educativo El Ministerio de Educación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 Álvaro, pero limpia tu frente. ¿Qué tengo en la frente? El frente de tu casa, que está sucio. ¡Limpia! ¡Limpia tu frente! ¡Mi frente está bacano, bacano! Chequea. No solo es verse bien, también hay que sentirse bien.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 Gracias por mantenerse en sintonía con nosotros y después de este análisis de política, ahora vamos a pasar a la parte social, lo que está realmente afectando a nuestra sociedad o uno de los temas principales, que son los feminicidios. En la ciudad de Santiago eh, se ocurrió otro feminicidio más y es este caso de un joven que le quitó la vida a su expareja por ella no querer regresar con él. Y me llama mucho la atención, y por eso casi regularmente no hablamos de este tipo de caso aquí, pero me llama mucho la atención con la frialdad con la que él deja un mensaje a su familia y luego se quita la vida. Vamos a crear conciencia, hombres. Las mujeres no nos pertenecen. Nosotros somos hijos de mujeres. Hay que dejar ese machismo a un lado y dejar que las mujeres tomen sus propias decisiones y que puedan elegir la pareja con la cual quieren, pasar el resto de su vida vamos a escuchar lo que dice o oh, esta información y preste mucha atención y, y cree conciencia desde ahora a sus hijos a sus hermanos que todos somos hijos de mujeres vamos a escuchar Madre Santana, de 23 años, residente en el barrio de Los Santos, tenía 10 días que había llegado de los Estados Unidos. Junto a su verdugo procreó una niña que actualmente tiene 4 años de edad. La noche del miércoles, Elvis Fernández, según el testimonio de los vecinos, se presentó a la casa de la oxisa y cuando ésta salió le propinó un disparo en la cabeza, supuestamente porque no quería regresar con este. Fue trasladada a un centro de salud donde posteriormente falleció. Unas horas más tarde se conoció la noticia de que el victimario también se había suicidado. Tuvimos acceso a un audio enviado por Elvis Fernández, victimario suicida, momentos antes de quitarse la vida, enviado a un amigo de este. Yo acabo de tomar una decisión: yo maté a Madeleine con la pistola y, y me voy a matar también ahora, después que envíe esta nota de voz. No, eh, no habla mucho, no de, de ningún tipo de detalle a ninguna prensa, eh, nunca que no es una obligación. Eh, la niña no la entreguen porque ahí están sus hermanas. Eh, la única petición que a papi, a mami, que, que no me velen. Es la única petición de, de, de, de aquí para la morgue y de la morgue para el cementerio. No me velen bajo ninguna circunstancia, no, ni, ni me pasen por ningún lado, ni me llevan a ningún lado. De, de la morgue para allá. Y a mis hijas que la cuiden, que la cuiden, la llevan a la escuela, la siguen de la escuela a las tres, la, la, que la hagan mujeres de bien. Eh, únanse más a ustedes, a mami que me perdone. Y no estén tristes, no estén tristes, que yo de ese cielo lo cuido, lo veo. Dirá, bueno, que ese fue su regalo de despedida mío, que yo le hice ayer. Eh, y nada, todo tranquilo. Eh. No van a de, de, de, detalle a nadie, declaración a nadie, ni a prensa que vayan a nadie, ni me lleven a casa tampoco. De ahí para pa, pa allá, para que no gasten ni cuarto, para el amor y de la mujer me entierro. Familiares y